Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz jueves para todos, sea la oportunidad para que hicimos esta jornada en gratitud a Dios, alabando y glorificando a nuestro Señor. Todo lo hemos recibido de Dios, sea la, el momento oportuno para dar gracias. Señor, gracias por todo. En tus manos pongo este día que ahora comienza. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy, San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Continuó diciendo Jesús a los judíos, Les aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna. Los judíos replicaron, ahora vemos claro que el demonio te tiene loco. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices que el que guarda tus palabras no sufrirá la muerte eterna. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham que tuvo que morir? También murieron los profetas. ¿Por qué te tienes? Jesús respondió, yo no me estoy glorificando, pues esa gloria sería vana. El que me glorifica es mi padre, el mismo a quien llaman su Dios. Solo que ustedes no lo conocen como yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo sus palabras. Abraham, su padre, esperaba con emoción ver el día en que yo iba a venir. Y cuando lo vio, se llenó de alegría. Le dijeron entonces los judíos, no tiene 50 años, ¿Y dices que conociste a Abraham? Jesús dijo, les aseguro que desde antes de Abraham existo yo. Y ellos agarraron piedras para tirárselas. Pero Jesús se escondió y salió del pie. Palabra del Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Dios se está manifestando con palabras en su predicación. Está dando la enseñanza de quién es Él. Cómo nos cuesta creer, aceptar la palabra. Cómo nos cuesta aceptar el misterio de nuestra fe. Damos y tratamos mal a quien viene a anunciarnos esa buena noticia de la salvación el Señor Dios Dios en quien creemos hoy se nos anuncia como aquel que estaba desde el comienzo como aquel que existe desde el inicio que nosotros podamos reconocerlo y que al reconocerlo podamos alabarlo y glorificarlo alabado sea mi Señor ahora y por siempre Amén